Exclusiva noticia en Desarrollo Patriotas Trump enfatiza la presidencia calamitosa y fallida de Biden mientras el presidente actual anuncia la campaña de reelección de 2024. Mis amigos, el expresidente Trump dice que está ansioso por enfrentarse al presidente Biden en el escenario del debate en 2024, cuando los dos presidentes compararían nuestros registros. Mientras el presidente Biden declaraba su candidatura a la reelección el martes por la mañana, el expresidente y aspirante republicano a las elecciones de 2024, Donald Trump, le dio la bienvenida a la carrera a Biden con una dura acusación del historial del presidente actual. Podrías tomar a los cinco peores presidentes de la historia de Estados Unidos y ponerlos juntos, y no habrían hecho el daño que Joe Biden le ha hecho a nuestra nación en solo unos pocos años. Ni siquiera cerca dijo Trump en un comunicado. Al describir en términos generales las vías de acometida que los republicanos pueden usar para investigarlo, Trump se refirió al manejo de la economía y la inflación en aumento por parte del presidente, la inmigración arbitraria desenfrenada, la desastrosa retirada del Medio Oriente y más, llamando al presidente el hombre más oscuro en la historia de Estados Unidos. Trump culpó a la inflación lamentable, es debido al gasto socialista de la actual administración llamó a las ciudades estadounidenses un vertedero para los inmigrantes indocumentados y dijo que las personas malas están siendo liberados de la cárcel en masa sin retribución alguna, mientras que las fuerzas del orden están alertas contra los conservadores o republicanos respetuosos de la ley. Esto es irónico. Y como si fuera poco amigos, asintiendo a los conflictos culturales. Mis patriotas, Trump también dijo que nuestros hijos están siendo adoctrinados y transformados por fanáticos de izquierda, mientras que el ejército despierta. El expresidente acusó a su sucesor de humillar a Estados Unidos en el escenario mundial y afirmó que la usurpación rusa de Ucrania no habría ocurrido si él todavía estuviera en el cargo. Este señor Biden, nos ha llevado al borde mismo de una acabose mundial, declaró Trump. Con una presidencia como la lleva, es casi inconcebible que el señor Biden, siquiera piense en postularse para la reelección, dijo Trump. El martes por la mañana temprano, Biden anunció que él y la vicepresidenta Kamala Harris buscarán la reelección en un video titulado Libertad, Libertad. Y añadió, la libertad personal es fundamental para quienes somos como estadounidenses y no hay nada más importante, nada más sagrado, dijo Biden, de 80 años en el video. Y yo te pregunto patriota, ¿de qué libertad está hablando? Si estamos siendo callados y continuó diciendo Biden. Ese ha sido el trabajo de mi primer mandato, luchar por nuestra democracia. Esto no debería ser un tema rojo o azul. Amigos, palabras solo palabras, la de este señor presidente. En su video, que abrió con imágenes de lo ocurrido el 6 de enero, Biden enmarcó las elecciones de 2024 como una opción entre tener más libertad o menos libertad, más derechos o menos derechos." Sus palabras sugieren que la campaña de Biden enfatizará a la oposición demócrata, a los intentos de los republicanos de derogar y darle vida de derecho y libertad a los no nacidos. Biden también habló de que Estados Unidos es un país de gente buena y decente, uno que cree en la honestidad y el respeto y que se trata con dignidad. Estos fueron temas de la exitosa campaña del presidente en 2020, donde Biden ganó en el colegio electoral, y al parecer quiere seguir con esa publicidad engañosa. Trump dijo que espera reunirse con Biden en el escenario de debate donde los dos presidentes estadounidenses podrán comparar nuestros registros. Eso supone amigos, que ambos candidatos ganen las respectivas primarias presidenciales de su partido. Biden enfrenta una oposición improbable, del activista ambiental y crítico Robert F. Kennedy Jr., así como de la autora de autoayuda Marianne Williamson en las primarias demócratas. Mis amigos patriotas, pese a que Trump enfrenta una oposición de varias figuras republicanas establecidas, incluida la ex embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas Nikki Haley y el exgobernador de Arkansas, Esau Chison, así como las campañas esperadas del exvicepresidente Judas McPhance y el primíparo gobernador de Florida, Ron DeSantis. Hemos visto en las actuales encuestas, como el titán, opaca de forma sorprendente a sus colegas republicanos. Dicho en otras palabras, mis apreciados y verdaderos patriotas. Que viva Trump Presidente 2024. ¿Y tú dime qué opinas? Regálame un viva Trump en los comentarios. Muchas gracias y Dios los bendiga. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.